A romper esto comprándome todo. Acá hay unas cosas de las que venden. Ahí están las poleras que yo ya tengo. Más poleras. Acá está el modelo Tata. Dámelo todo, Tata. Dámelo todo. Oye, estas skateboards están, pero mortalísimas. Estos son los productos nuevos que llegaron Ahí dice que está agotado. Que por hoy, Cumioil, la venta ha sido completada. Entonces ya hay que tomar o sacar números para mañana, día sábado. Ahí también hay saldos que van quedando. Bueno acá vamos a mostrar un poco de cómo es la cafetería. Ahí pueden ver que hay como sesión de fotos como los logos y cosas oficiales. Aquí está el logo de Lucecita, que es muy bonito, de hecho mi favorito yo diría. Vamos a comprar los tés, helados y smoothies de BT21. Yo pedí el de Cookie, por supuesto, porque quiero esa foto acá, solo por eso. Y bueno, porque también quiero el té. Bueno, ese. Suena esta cosa, vibra. Esto empieza a vibrar, significa que tu pedido está listo. Entonces sí es como te avisan de que Ahí está listo. Eh... Aquí nos entregaron nuestro café y lo vamos a llevar a la mesa Mierda, que no se me caiga esto Aquí estamos con nuestros cafés. Así que entonces Bueno, estamos acá y vamos a hacer como el review o el unboxing, no sé cómo sería esto, pero como de las bebidas que acabamos de comprar. Yo compré chimi y cookie. No mentira, en realidad el chimi de la marca el cookie el mío... Todo el mundo me está mirando como que yo fuera un estúpido que le abre una cámara, pero bueno, de eso se trata. Ah, esto es caliente. El mío es caliente. Estoy un smooth. Bueno, este es el de cookie. Este es el de cookie. Aquí tiene el sticker de cookie. Es una leche rosada. Vamos a poner la bombilla, vamos a probar esto, ¿ya? Mm, oye, está muy rico. Es como un té, obvio. Té con leche, pero tiene una esencia que todavía no puedo cachar cuál es. Pero una esencia muy rica. Y lo voy a mostrar por arriba porque es, es rosado. Acá vamos a probar el de Chimi. Tengo este es un smoothie helado. Mm, mm. Es más rico el de Chimi. El de cookie no es tan rico. Me gustó más este. Ver, pero bueno. Detalle. Viene con esto, como una photocard o no sé Pero algo como ¿m? para coleccionar Yo colecciono todo de cookie entonces en realidad lo necesitaba Y este es de Chimmy, ese fue el review Hola, nos cambiamos de mesa porque justo en este lugar donde yo estoy sentado Hay una foto donde Jungkook sale sentado Y también eh, grabaron un capítulo de esta series de videos que saca Line eh, Junto a la marca v One. Puedo decir que estoy sentado donde mismo estuvo sentado Jungkook Al lado del mismo mono Siento así como bendecido por la vida Hola, bueno, es otro día en ¿Qué? Seoul Estamos en la estación de Gangnam Porque vinimos a la SM en Town Coex, a dar una vuelta. Eh, bueno, vamos a marcar. Ay. Les voy a contar algo que nos pasó súper random Caché que veníamos en el metro y había una niña Con un mang, mang es la mascota De EG21 que es la que diseñó j -Hope. Y yo le digo a la niña ehm, Oye, ¿puedo tomarle una foto a tu mang con mi cookie? Como una foto de cupo de los dos o sea, me dijo, sí, obvio, y después me preguntó, ¿ustedes son Armin? Yo le dije, eh, sí, sí, nos gusta el video, si Y de repente la niña abre su mochila Y empieza a sacar Un montón de banners Así como de las fans como esto es Logan. Bueno, les voy a mostrar después cómo son las cosas Pero así empezó a sacar un sinfín slogan a mí me regaló uno de Taehyun y me regaló libro original de Puma de, de la línea de Puma y a la Maca le regaló un fan fan de Jimin de una fansite y le regaló también un eslogan y unos stickers y unos póster una weá muy bacana y como que en realidad empiezo a pensar un poco y digo, loco, acá como que en Corea siento como que los armies un poco como que se como que se apañan entre sí, como que es muy cuática esa weá, porque como que sentí que fue como, oh, el -Army, ¿te gusta tienes y sí oh, a mí también, oh, oh, oh. Empezamos a hablar así, nos agregamos a Twitter Fue muy la raja, fue muy bacán Era una fan site china eh, Es bacalao unión que quisiera entre los fans Sobre todo fans como internacionales Porque obviamente los chinos por mucho que sean asiáticos Siguen siendo internacionales, ¿cachai? O sea, que no son de Corea Fue una experiencia muy random en realidad Pero como que al final del día te deja como esa enseñanza positiva De que eh, como que la música puede unir a la gente, ¿cachai? Como que más allá de, de tu raza, tu sexo, para qué hablas de eso Ni de dónde vengas, ni en el momento en que te haga falta Y que tengas un problema y lo veas al final del túnel, la luz que te alumbra te ayuda a salir del dilema, ese es mi dilema WhatsApp a Baby Pero fuera de hueveo, siento que como que da lo mismo de dónde veáis, y cuál es tu background, como se dice Finalmente como que lo que tira muchas veces es como el idioma de la música, ¿cachai? Como en este caso puede ser el K-Pop, puede ser Super Junior, puede ser EXO, puede ser BTS, puede ser cualquier grupo pero va a ser como, bueno, cuando encontréis fans Así como que son como tú, que andan en las mismas tuyas Es muy bacán esa si sí, Yo creo que una de las cosas más bacanas que me ha pasado hasta, el, hasta ahora Muy bacán, fue demasiado bacán Venimos al lanzamiento de BT21 De los max reutilizables Aquí tenemos de man De Chimi, compramos muchas donas Porque había que comprar muchas donas para luego después poder Optar a los vasos Yo pedí un ice café latte Y mi amiga pidió un mocha caliente Dios mío, esto es muy lindo